Buenas buenas, cómo andan, todo bien, qué tal, qué tal, cómo están, eh, Díganme si se escucha bien, si está muy fuerte. Esta es mi segunda noche sin mi PC, estoy transmitiendo desde lo de Lu, computadora de taller, lamentablemente, y se siente, se siente raro <ríe> y quiero mi computadora ya mismo, pero bueno. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal la semana? Todavía tengo que acomodar las cámaras porque todavía no estoy seguro cómo va. A ver, ¿me va? Ahí está mejor. Bien, ahí va, ahí va. Eh, vamos a charlar un poco de los anuncios antes que nada. Así nos los sacamos de encima y vamos a charlar de lo que se, se tiene que hablar hoy. Ayer tuvimos la sesión 5 de Expedición Helada y se puso re intensa, muy rápida. Si no, pregúntenle al grupo, están ahí. Eh, van a tener Si se la perdieron y quieren ver o sea, le falta una parte, va a estar diferido el martes que viene eh, para que puedan presenciar todo lo que pasó, que fueron muchas, muchas cosas. Hoy eh. va a estar disponible, en, ahora durante esta noche. El último DM responde Que tuvimos hace muy muy poco Estuvo riendo Hubo uh, un montón de preguntas en ese DM responde Que estuvieron geniales eh, Que no nos hicieron nunca La verdad estuvo muy muy lindo Así que si tienen ganas de, de escuchar un rato De preguntas copadas va a estar ahí eh, El sábado Va a estar disponible el resumen Para quien tenga eh, ganas de verlo Mañana Jueves a las 7 y media tenemos nuestro stream de Nieblas de Anure, que es nuestra aventura homebrew de Day Day Quinta edición. Que viene hace ya un tiempo largo. No me acuerdo cuánta. O sea, sé que son algo sesiones, pero no me acuerdo cuánto tiempo llevamos jugando en el, en, en, a lo largo de los meses, ¿no? Y. Mmm, la última sesión fue muy muy linda. Pasaron cosas muy bellas. Y ahora finalmente el grupo llegó a El monasterio universidad. Que está muy cerca de.. Eh, el lugar donde se está llevando a cabo la invasión y... el día que estuvo intenso pasaron unas cosas ahí no, no quiero hablar mucho pero perdieron un compañero en el viaje hubo, hubo emociones que se soltaron muy rápido, muy fuerte y... estuvo genial así que si quieren ver qué pasó todo eso mañana a partir de las 7 y media va a estar y por último eh, no queremos dejar de mencionar la participación de la taberna como embajadores de D&D yo uh -oh. Sí, salió. Bien. Eh, somos. Eh, por suerte embajadores de Latinoamérica. Estamos trabajando con un montón más de gente haciendo eventos. Y llevando a cabo eh, un grupo de Facebook donde hay memes, de charlas, discusiones, se buscan mesas, se organizan cosas. Y haber un montón de, de, de, de cosas que estamos armando entre los. Entre los embajadores que van a estar disponibles para.. Eh, para que cualquiera pueda participar Hay, se está gestando cosas geniales así que espero que estén ahí atentos y les guste parece que antes de empezar tenemos algunas preguntas que nos hicieron unas respuestas a la pregunta que hicimos hoy en Instagram sobre el stream de hoy que ya que estamos vamos a introducir el tema venimos charlando de diferentes cosas acá tengo abierta la primera sesión que en la primera sesión simplemente tiramos ideas en la mesa y vimos cuál nos gustaba más y después fuimos refinándolo un poco. Eh, no me quiero extender, pero. Ya para la quinta sesión de esto. Cerramos en que creamos un poco. Un pedacito de setting. Y eso es algo que me olvidé de decir. Que cuando creamos el mapa. Le pusimos.. Eh, elegimos un lugar. Lo desarrollamos un poquito. Y alrededor de ese lugar. Eh, detallamos algún. algún.. Lugar de interés Algún lugar peligroso Cosas por el estilo Lo que no dije La otra vez Es que si vamos a hacer Un mapa así de grande Hay que llenarlo de cosas Y hay un montón de cosas Que hay que dejar sin explicar O, o incluso lugares vacíos Entonces es esa, Ese trabajo que hicimos Que fue muy rápido y Muy sencillo Hay que recrearlo En todo el mapa Que hay qué no hay qué puede haber Que no puede haber Cuáles son las sospechas qué, Etcétera, etcétera, etcétera eh, que no lo dije la otra vez Es fácil hacerlo cuando es una pequeña región Y tenés 4 o 5 cosas para hacer Pero Cuando es un mundo, un continente, un país Es mucho más difícil Pero lo vamos a hacer eventualmente Ahora La idea de hoy es hablar un poco más mecánicamente De eh, La parte especial del juego Y de esto me refiero a Que Hace que este juego... Llame la atención ¿Qué es lo que le da la identidad al juego? Eh, esto es una, una pregunta clave en la hora de diseñar Porque vos querés que lo que sea que estés haciendo, en este caso un juego de rol tenga, tenga una forma de definirse a sí mismo, ¿no? Tenga algo que lo distinga de los demás eh, Y esto es re importante para los juegos de rol, porque... Probablemente hay juegos de rol para casi cualquier género narrativo y... hay muchos que son muy diferentes entre sí, incluso en el mismo género narrativo por ejemplo, dentro de la fantasía medieval hay un montón más de cosas que son más allá de D&D o Pathfinder que tal vez son los más parecidos pero si vos te mueves un poco para el costado vas a encontrar de todo y... por ejemplo, la llamada de tubo y ratas en las paredes que ocupan el lugar de horror cósmico se diferencia mucho, mucho entre sí Principalmente por la mecánica Y quiero algo así en este juego Quiero algo que le dé Una razón de ser Y estuve pensando un rato largo Estuve pensando porque Acá está lo que vamos a charlar hoy Vamos a escribirlo después un poquito eh, Lo primero que se me vino a la mente Fue eh, Bueno pero en Mad Max vamos a dispararnos arriba del auto. O en una moto. Que le dispara un camión. Y... Dije... Es, es algo muy, muy típico de, del universo de Mad Max. Pero no es... Eh, no es algo que no puedes hacer en otros juego. Digo... Tal vez hay que revisar muy bien la mecánica de combate eh, vehicular. Como para hacer algo así. Como para que sea realmente especial. Pero tal vez no sea suficiente. Así que antes de extendernos un poco. Hoy hicimos una pregunta en Instagram. Voy a leer las respuestas. La pregunta es. ¿Qué es lo que hace único un con juego de rol? Y nos llegaron algunas respuestas. Así que vamos a ver qué onda. La primera dice. Las personas con quien juegas? Y si puedo o no hacer Power Gamer. Bueno, ¿ves? <risa> eh, más allá del chiste. Esto es importante. Eh, la parte de Power Gamer digamos. ¿Se va a poder hacer eso? ¿No digamos, se va a poder hacer eso? Digamos, ¿Qué tan permisivas son las mecánicas Para que algo sea súper poderoso? Ya lo vamos a ver más adelante La siguiente es La variabilidad de las acciones ¿En qué serie vas a ver que para. En qué serie vas a ver que los protas Se quedan en un lugar por comida? Claro, o sea que La variabilidad de las acciones Me imagino que hace referencia a ¿Cuántas cosas te permite las mecánicas de juego hacer, desde las mecánicas, sin tener que recurrir a la parte narrativa? Que, va, sospecho yo, eso lo sospecho eh, Que puede ser aceptado o no, digamos, yo creo que la parte narrativa tiene que estar incluida y es igual de válida que las mecánicas eh, De hecho, las mecánicas, para mí, aparecen después de la narrativa, cuando la narrativa las exige estás comiendo en un lugar y de repente, qué sé yo, sucede un desafío Alguien va a tomar más cerveza que vos Alguien va a comer algo más picante que vos Ahí aparecen las mecánicas Ahí donde decís, bueno eh, Para que no sea una cuestión de mi palabra contra la tuya Tiremos los dados a ver qué pasa Sigue, sí, eh, la siguiente pregunta es La respuesta es Para mí, la imaginación de los jugadores Esto es clave Pero me parece que estamos, no estamos hablando de la parte de diseño sino estamos hablando más bien de la parte ya de jugar Sí la imaginación de los jugadores es extremadamente necesaria en un juego de rol <risa> Si no se complicaría mucho llevar a cabo una, una partida Entonces Cuando... <risa> cuando estaba investigando para este tema se me ocurrió buscar eh, Diferentes diseñadores haciendo charlas de, de cómo ven ellos a sus jugadores eh, que, es, que es realmente interesante porque cuando vos haces un producto como puede ser un videojuego o un juego de mesa Te vas a encontrar con jugadores habituales de esto. Lo mismo cuando haces un juego de rol Está la persona que disfruta ser Power Game Y tener un, un personaje mecánicamente poderoso O está la persona que va a contar una historia Que va a expresar algo Y eh, tiende más a la narrativa También están las personas que buscan un poco de las dos Y hay una multitud de razones el tema es que de la parte de diseño yo tendría que buscar la manera de reducir esas múltiples opciones a dos o tres y tratar de apelar a todas En este caso la imaginación de los jugadores no me va a ayudar al diseño Porque es algo que lo, eso lo tengo que tener presente sí o sí ver, La libertad, la siguiente dice La libertad total de crear infinitos personajes historias y historias sin mundos Sí eh, Esto es útil, sería... Eh, viéndolos de diseño sería rejugabilidad que es simplemente que vos puedas volver a jugar el juego una vez que hayas terminado una parte y sea otra cosa, sea diferente como qué sé yo, cuando estás jugando DD, por ejemplo, y jugás una de las campañas oficiales, jugás eh, el del carnaval, termina la campaña, termina la campaña de recontentos, y. dicen, bueno, ahora vamos a jugar eh, Algo Homebrew. O vamos a jugar eh, Frost Maiden y es diferente, porque cada campaña tiene su situación especial la del carnaval por ejemplo van el mundo de las hadas y Frost Maiden es como mucho más oscura y terrible y se separan lo que va a jugar, incluso cuando termina Frost Maiden puede decir, ¿saben qué? ahora vamos a jugar otra aventura y hay rejugabilidad, de eso se trata eh... Ahí también hace hincapié en crear infinitos personajes, historias y mundos Eso está bueno porque muchos juegos de rol tienden a, eh, a, a crear un setting Que es lo que estamos haciendo nosotros también Vos creas el setting, lo tiras ahí y después haces todas las mecánicas Y después haces eh, pequeñas reglas o pequeños pasos de cómo crear estas mecánicas para aplicarlas a tu mundo. Ahí le estás dando un espacio a que se creen otras cosas. Es importante tener en cuenta eso. Y la última que tenemos. Dice. Para mí cualquier detalle del setting que lo distinga de la alta fantasía clásica. Eso, eso es lo que queremos hacer hoy. Eh, no quiere... Eh, este mundo de Mamax este en el que yo me estoy imaginando que estamos creando Para mí, la fantasía clásica eh, no va Si aparece una espada... Vamos a tomar un poquito de agua Gracias por el caje Si aparece una espada, tiene que ser igual de... Irrelevante que si la persona hubiera agarrado cualquier otro arma cuerpo a cuerpo eh, Esto es que notas en las peles, digamos Sí, a veces se quedan tipo charlando. Hay algún tipo de reacción cuando alguien saca un arma más grande, pero no dura mucho porque hay que sobrevivir de ese arma. Eh, entonces, el efecto de, de, de sacar un arma, un hacha, por ejemplo, no es tan imponente como en otros juegos. Eh, gracias por eso, Gara, que grande. Entonces. Sigamos eh, Sí, gracias por eso Qué grande Tenés dinosaurio Ey, tenés el dinosaurio En de, de color azul <ríe> ¿Dónde estaba? Cierto en, en el tema de las armas Y la fantasía clásica Como que a mí no eh, Es justamente la razón Por la cual nos fuimos tan A un lugar tan alejado Como Smart Max O las otras opciones que teníamos Queríamos algo diferente Queríamos algo que eh, yo creo que sin magia Acá no creo que haya magia o, o, o, o funciones similar a la magia Creo que es todo más mecánica Y, eh, y voluntad Por sobre cualquier otra cosa eh, Entonces hay que buscar eso que lo hace especial Tal vez Eh Ah, eso lo dijo H. sí. Gracias a todas las personas que respondieron a la pregunta Que dejamos en Instagram por sus ideas Me encantaron Espero que lo sigamos haciendo Porque son re útiles Ahora sí ¿Qué es lo que va a ser especial este juego conforme a los demás? La primera opción que yo tengo Es Combate vehicular Yo creo que eh, Lo que me imagino es Hey, che, ¿querés jugar Mad Max? Uh, dale Tipo, ¿nos vamos a subir un auto y vamos a dispararnos entre camiones y, y en un puente? Sí, se puede hacer todo eso. Ya me llama la atención. Quiero agregar de nuevo que yo no sé manejar y no sé nada de autos. Pero me encanta ver cómo se disparan ahí. Sentate bien, gracias. Eh, ahora. El combate vehicular es una de las cosas que pueden ser. Por ejemplo, si jugamos Leyenda de los cinco Anillos Para quien no jugó, es, un, es un, tiene un setting basado en Japón, China, Mongolia, toda esa zona del mundo en la época feudal y es, y es algo que está muy marcado Lo ves en las armaduras, lo ves en las armas, pero también lo ves en los protocolos eh, ceremoniales que tienen. Si vos jugás Leyenda de los Cinco Anillos, te vas a encontrar que todo eso está absolutamente plasmado en el mundo, constantemente. No es que vas a jugar, bueno, soy un samurái y voy a un pueblito. No, en ese pueblito tal vez hay una persona que está a cargo y hay que respetarla de una manera. Y te sentás a jugar todo ese juego. Entonces, La parte de la civilización de Leyenda de los Cinco Anillos es muy importante para lograr la inversión del juego. Y si lo logran, es buenísimo. Entonces... Esto es algo que se mantiene todo el tiempo <risa> Creo que es algo que logra muy bien Cinco Anillos Sobre todo si tienen a alguien que sabe mucho del setting eh, Y creo que es algo que estaría bueno tener presente Como que sería un... No es en sí una mecánica, es algo más narrativo eh, Como que es un entendimiento general de la gente que hay acá eh, por ejemplo Podría ser algo como eh Todo el mundo está Cuidando primero Cuidándose a sí mismo Por decir algo Suena medio egoísta y bueno, Lo cierto es que es un poco así la peli no, Las traiciones Que no hace falta Que es una traición de te apuñalo por la espalda Pero las traiciones suceden Lo vemos en las pelis Lo vemos en los cómics de Mad Max Entonces, es algo que tal vez se podría esperar de eh, de un juego así También es algo que tal vez aleja a la gente del de juego no, no está mal eso, eh. Eh, Por ejemplo, hay juegos que tratan temas muy oscuros como Cult Que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la, el...? un un eslogan Eh, se llama Adivinidad Perdida Es un juego oscuro sobre eh, eh, toca, to, toca muchos temas eh, Entre comillas religiosos Y va por ese lado de, de, de cosas terribles que van a pasar Pero hay un montón de gente que lo juega Vampiro es otro de esos juegos que vos vas a jugar A perder y a pasarla mal En primera instancia Obviamente cualquiera lo puede jugar en su mesa como quiera Pueden hacer un chiste Vampiro si les gusta eh, pero en esencia el manual de juego te presenta estas cosas. Entonces no me parece mal. Algo como. Eh, cada uno. Eh, ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que quiero escribir? Como que. Las personas. Tienden al egoísmo. Las tradiciones. Tradiciones. No me está saliendo. Es algo como eh, las personas eh, se preocupan primero por sí mismas que por otras, por lo menos. Eh, En general Todos tienen Motivos ocultos Para sus acciones El canibalismo es, Ya vamos a llegar a esa parte Ahora ahora digamos quiero, quiero Quiero algo que me diga Quiero jugar ese juego Explosiones Quiero que diga eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que le va a dar identidad a este, a este juego? ¿Qué es lo que Hay una escena en la última película que le preguntan a Furiosa qué es lo que ella busca. Y ella dice redención. En ningún momento no explica nada más. Solo dice redención. Y esa escena es tan tan importante que eh, me parece que envuelve un poco la idea de Mad Max. Porque <ríe> en la última peli Max está simplemente medio de costado. Y la protagonista es Furiosa. Ella es la que está haciendo la misión principal De, de rescatar a, la, a las chicas y encontrar el lugar mejor Max está como... Bueno, lo agarraron al principio de la peli, quedó con ellas y... Ya, ya fue En algún momento toma una acción que decida... Eh, que, que lo define, entre comillas, como heroico O que le interesa a la gente, pero... Se va Y eso es algo que sucede a lo largo de todas las otras pelis ¿Qué le puedo prometer a la gente que se va a sentar a jugar en la mesa? ¿La van a pasar bien? ¿La van a pasar mal? ¿Van a... ¿Van a tener acción dramática? El séptimo mar, por ejemplo, te promete... Eh... Aventuras... Y... Y... Misterio en las cortes... Es, eh piratas cosas locas, saltando en candelabros y, y demás eh, muy muy interesante en ese sentido Qué es lo que yo le digo a la gente que cuando se sienta por acá, digamos lo que está escrito en la tapa de atrás del libro esta parte es difícil <risa> esta parte es re difícil eh, Sí, el canibalismo. Imagino que hay, pero no. Después habría a ver qué reglas se hacen en base a eso. Saben que estoy leyendo combate vehicular y no me de... no, se me viene a la cabeza rápido y furioso todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. Eh... Bueno, esto, esto vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿qué es lo que yo le prometo a los jugadores? Bien. ¿Qué les prometo a los jugadores? <ríe> sí, no, es las dos, Johnny, las dos cosas eh, El ruido del auto es parte de la ambientación o es sonido de la calle Las dos eh, ¿Qué le prometo a los jugadores? ¿Qué haría un grupo de aventureros en este mundo? ¿No? Eh, en D&D salen de aventuras, van a rescatar castillos Y subirse a carreta y tirar magia en la llamada de Tulu van a investigar cultistas y. misterios. Objetos extraños, alienígenas. Eh, horror cósmico. En... Uf, se me fueron todos los nombres de todos los juegos de rola. Eh, Tratarían de no morir. Bien. Sobre... En un mundo hostil. Eso. eso ya lo sabíamos. Sobrevivir en un mundo estilo. Hay eh, prosperar. Prosperar. Voy a poner como un museo. Prosperar, porque me gusta hacer prosperar. Eh, de hecho, es lo que querían. Ahí se fue. El ruido de ambiente. De hecho, es, creo, lo que querían las, las esposas de Mortal Shock. Ellas querían... Sa, salieron de ahí buscando algo mejor de lo, que, de lo que pueden encontrar. Y es válido también en este mundo. Yo me estoy imaginando que... Eh, Estas esta preguntas que nos hicieron de... de posibilidad de que haya misiones raras o que el mundo sea infinito y se pueda jugar en muchas cosas creo que es eso es muy muy posible con el mundo como lo más o menos lo tengo imaginado ahora porque por ahí tenés una ciudad que es como Gastown que es una ciudad-ciudad adentro de una planta de petrolífera y ahí se pueden hacer misiones de sigilo, se pueden hacer misiones de rescate se pueden hacer misiones de, de negociación, de, de, de convencimiento eh, pero después salís y tal vez te agarraba los tiros, de nuevo eh. algo que estuve pensando también es eh, a dónde apunta este sistema apunta a juego tipo campaña apunta a one shot eso también podría ayudar a a la hora de definir todo el resto de las cosas porque al hacer un juego para one shot, te dejas de preocupar de un montón de cosas. Como el setting. <ríe> eh, no es tan importante que el setting se desarrolle por ahí con la gente. Pero como que está tan presente, yo creo que tal vez sea un juego más para campaña. Perdón, me, me, fui una tangente. Volvamos. ¿Qué le pregunto a los jugadores? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a conseguir? Qué hace especial este juego además de que... O sea, si no se llamaría Mad Max <ríe> si no tuviera eso digamos, si no se llamaría Mad Max que lo identifica vamos a, ir, vamos a estar eh, disparando en, en auto eso creo que es sumamente válido, pero también en algún momento no van a estar en auto peleando eh, pasa muchas veces eh, no solo eso, a veces hay peleas cuerpo a cuerpo en el auto cuando está arriba del techo pánico y locura en el desierto me gusta eso pánico y locura en el desierto creo que va por ahí eh creo que va por pánico y locura eh, sobre todo locura eh, nostalgia me gusta nostalgia del viejo mundo porque eh, vamos a ver si me entrará todo eh, más o menos porque este, el combate vehicular de Mad Max tiende a durar más que un choque más que, más que muchas películas de acción en auto Acá, digamos, se disparan, se chocan, saltan, se apuñalan Aparece una sierra eléctrica, hay una trampa en el camino, se esquiva la trampa eh, Aparece una, un tipo arriba de un palo que está siendo sostenido por un alambre Girando en un tractor eso es lo que estamos haciendo Combate vehicular EXTREMO ¡Ahí está! Todo tiene que ser Lo más pasado del mundo eh, Mi problema con esto Es que como que se esfuerza un toque A que estén arriba del auto la gente Y me preocupa eso, porque eh, eh. No siempre van a estar arriba del auto Incluso a la gente que le gusta estar ahí eh, Arriba del auto eh, Sino que hay gente que directamente No va a jugar por esa parte va, Tal vez le interesa la otra O tal vez está tan presente esta parte que no les interesa el juego eh, eso, eso me hace ruido Eso es verdad, si solo se centraría en el combate de autos, tal vez sería para One-Shot eh... Qué difícil, eh? Qué difícil la identidad de juego Yo creo que la identidad está en el combate vehicular extremo, digamos. Todo es extremo. Ahí está, esa es. Es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? No hay conflicto que no se resuelva eh, en su mayor expresión de violencia, digamos. Eh, ¿Qué puede, ¿Qué puede resolver esto? Un paro en la cabeza de ese tipo Bueno, eso es una forma de resolverlo Y también algo que veo y que noto Como que están desensibilizados al, al A la violencia En general Entonces como que no hay Rara vez hay una reacción De hecho la única reacción que vi Son de gente que no está en los caminos ¿No? En, está ahí en su casita y cuando se acompañan a Max Ven que tipo el mundo es Oscuro y rojo <ríe> eh, Todo es extremo Todo el tiempo Los personajes Van a estar A prueba Siempre hay algo Para preocuparse Siempre hay algo. Está Siempre hay algo. Qué falta. Ahí está. Ahí va. Creo que vamos por acá. Eh, me, hace, me hace acordar un toque a otros sistemas de, de juego eh, de, de lugares hostiles como es Dark Sun, por ejemplo Que, nada, el juego es, es, es difícil Es difícil, estás en un lugar con pocas opciones eh, Limitado en muchas cosas Pero... Como que siempre está el interés este de seguir adelante Siempre está esto de... Eh, tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir Por lo menos... De los personajes protagonistas, que es Lo que uno esperaría de los jugadores eh, Yo creo que va por acá Extremo Extremo es la palabra, este juego es intenso Siento que desde que se sientan a jugar, en el momento que la sesión arranca, hay un problema Grande, molesto, hay que resolverlo. Y la sesión termina medio estresado, ¿no? Porque el personaje está todo el tiempo. Algo le está pasando. Rara vez son los momentos de descanso. Eh, es... Eh, recuerdo... También en la última película, eh, en un momento Max se queda dormido en el camión. Y se levanta... Amenazando con una piña cualquiera que tiene al lado Más allá de sus pesadillas, digamos Creo que una reacción, una reacción Súper válida para despertarte en un lugar así Nunca sabes Cuando alguien más puede estar ahí con un cuchillo Y vos te levantás listo para pelear eh, Creo que sí Sí, me gusta eso Todo, todo extremo todo, todo extremo, todo el tiempo sin parar así entonces yo lo que le voy a prometer a la gente que se va a sentar a jugar este juego es esto va a ser estresante eh complicado, y va a estar lleno de problemas pero vamos a pasar re bien tal vez tal vez soy muy susceptible a esta, a esta consigna pero a mí me interesaría jugar algo así además eh, este tipo, o sea, este tipo de, de intención a la hora de jugar a los DMs que improvisan mucho eh, creo que les va a servir, digamos, que el sistema los acompañe en, en, en crear cosas de la nada y todo el tiempo sin parar. También es un poco, te puede quemar un poco la cabeza, por eso hay que preparar, pero eh, nada, va bien. Bueno, yo creo que eso sería todo extremo, todo el tiempo sin parar. Creo que es la frase que va a. Eh, a resumir todo, si falta... tipo, si... supongo, si no... si falta agua no es que falta agua están deshidratados hace una semana los personajes se la bancan, de sobrevivir sin agua acá bueno, pero ya pasó una semana ¿qué vamos a hacer? Eh, el efecto de, de la falta de, de sueño, de comida y de agua empieza a irritar a la gente y ya no se banca cualquier cosa eh, si viene alguno de los compañeros y hace alguna estupidez tal vez, sea un momento de reaccionar de manera violenta. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy re de acuerdo con esto. Ahora sí, vamos a charlar un poco de los autitos. Alguien tiene alguna cosa más para sumar. Estoy viendo ahí que están charlando sobre eh, la nostalgia, etcétera Me gusta. Todo eso, todo eso va a estar. En el mundo Mad Max Aparece por primera vez En la última peli Se llama Miss Giddy Que es una señora que tiene tatuajes En la cara, en las manos De palabras Que ellos son Todas personas ancianas Que conocen el mundo anterior y saben leer Y pueden leer Los eh, ¿Cómo le dicen ellos? Eh, palabra burguesa Palabra hamburguesa le llaman a los libros entonces la gente anciana puede leer de los libros y contarle a las, a las nuevas generaciones qué es lo que hay ahí eso me gusta, eh sacrificar... esto lo habíamos charlado antes para conseguir otra cosa siempre esto lo que hemos charlado. Eh, la idea era que el juego. Las mecánicas de juego te permitan perder algo. para conseguir o un, un éxito. o una mejor posición. o algo en, en el juego. Que, que siempre puedas. esté la posibilidad de que vos arriesgues tu, eh, algo de tu personaje. Que incluso la pierna de tu personaje que por decirlo quiero. Perder la pierna, pero yo lograr el salto, eso bueno está bien. Lo lograrás de alguna manera con la pierna rota o, o peor peor, te arranca la pierna y, y vas para adelante. Sí, eso es lo habíamos charlado y me gusta. Eh, no sé que tan, Que tanta gente haya digamos, ahí afuera que, con ganas de jugar algo tan exigente también, no porque esto a los jugadores nos va a exigir. Eh... Al, al, al Cuando vos jugás otro juego Más relajado I Incluso los juegos que son estresantes eh... estamos Incluso los juegos que son estresantes Te está en un momento de respiro Yo creo que acá no debería existir ese momento de respiro O debería ser casi nulo Y es algo que... Eh, te puede quemar, dirigiendo o jugando Así que habría que ver, digamos, a qué más le interesa jugar o algo así Pero bueno, vamos a hablar un poco de los autitos Porque los autos son... El punto de venta tal vez más fuerte. No, vamos a tener tipo peleas vehiculares extremas. Con rampas, explosiones. Eh, trineo. Lo que sea que se pueda manejar. Va a estar ahí. Me gusta esto especial que tenemos. Ya todo extremo, todo el tiempo. Los personajes van a estar a prueba. Siempre hay algo para preocuparse. Siempre algo echando, Siempre hay algo que falta. Sacrificar para conseguir otras cosas siempre. Todo extremo, todo el tiempo sin parar. Ahí va. Eso es lo especial del juego, eso es lo que lo que yo le voy a dar a, eh, a la gente cuando juegan Mirá, acá va a estar todo re difícil esta, Este es un juego para pasarla re mal Pero cuando ganen va a ser lo mejor del mundo Y eso es súper importante porque eh, esta, eh, Hay un creador de juego del cual hablo cada tanto que se llama John Wick, Que creó cinco anillos, entre otros que él dice en una de sus charlas, los jugadores quieren ganar, no importa qué, no importa cómo, quieren ganar Si, si llegan al final de la aventura con un brazo menos, con yo, un ojo menos, llenos de cicatrices y, y rengueando Pero ganan, no importa nada Y eso es súper clave a la hora de, de celebrar las victorias en la última película lo vemos perfecto. La gente los recibe ovacionándolos. Todos se liberan. Ay, suena música. Eh, se, por primera vez en la peli se siente un momento de esperanza. Y creo que eso es súper importante para remarcar en alguna parte del libro. <ríe> Acá no. O, o del PDF. <ríe> ¿Qué es lo que debería pasar en las celebraciones? Porque... En un mundo tan terrible Cuando algo sucede bueno, cuando es bueno, cuando algo pasa y, y todo, y mejora de alguna manera la vida de todos Se tiene que celebrar con ganas Ah, eso está bueno De diferentes momentos en la historia del mundo Sí, se puede plantear así está más o menos en las pelis Y estoy seguro que alguien en algún lado Hizo una línea temporal del mundo eh, Mad Max como para facilitarla. Ahora voy a buscar ahora rápidamente. A ver. Sí, acá hay, ya está, listo. Eh, la timeline explicada de Mad Max. A ver qué nos dice esto, eh, la primera es al parecer en los 80, la segunda también la tercera ya estamos en los 90 y algo y en la última estamos en el 2050 ¿Cuántos años tiene Max? Todos, no sé <risa> eh. Vamos a ver un poquito de los autos Habíamos hecho una pequeña hoja de personaje Acá eh, Que me gusta el sistema que tenemos de, de dados y cosas para usar Vamos a charlar de qué es lo que va a pasar en el auto Vamos a crear acá abajo Autos Qué onda con ellos Si, sí, hay, hay otros juegos que ya tienen En general los juegos que... Eh, tienen, digamos, escenas de acción o de combate, tienen reglas de persecución y es acá donde entran todas las de usar autos o vehículos o transportes o, o animales para, para moverse rápido y a menos que los juegos se basen en eso, rara vez son, digamos, aplicables para otros sistemas. Hay hay uno que me gusta mucho que es Tulu, que la idea es que Mientras vos estás persiguiendo a alguien Puedes tomar acciones como si fuera tu turno Pero tenés la posibilidad de hacer otras cosas que atropellar con el auto, por decir algo, si estás persiguiendo a alguien en un auto Otro que me acuerdo es Crash Pandas Creo que era Crash Pandas Que en ese juego el grupo entero son eh, mapaches Que están manejando un auto entre todos Hay uno tipo manejando que está Moviendo el, el manubrio, el otro, el volante El otro está en la ventana, mirando por la ventana Y pasando las, lo que ve Hay otro en los pedales, bueno Crash Pandas es un gran juego para shot. Y si no me equivoco, creo que era Crash Pandas Que se jugaba con un tablero Que era, vos ponías un autito Y ibas poniendo cosas diferentes que pasaban Tipo obstáculos eh, No estoy seguro Sí. Eh. No estoy seguro si era, si era Crash Pandas No importa eh. Volvemos a, a esto Como dijimos no solo va a haber Digamos pelea auto a auto Que van ahí o se chocan o se disparan Eso ya requiere un montón de mecánicas Que es Manejar a alta velocidad, digamos, las consecuencias de chocar o caerse, las ventajas de chocar a otro auto. Eh, y ahí entran en juego, hay que crearle tipo hoja de personaje a los autos, porque van a ser modificados, van a tener defensas, van a tener un montón de cosas en los autos que hay que trabajar. Eh, Pero cómo, ¿cómo sucede un turno, una acción, una ronda, lo que sea, en el combate vehicular? ¿Cuántas acciones pude tomar el. Ey, Tómate 20, gracias por el raid, qué grande. Eh, estamos hablando de crear un juego de rol hoy. Estamos hablando de, de. la parte especial del juego. En nuestro. En este stream estamos. Eh, la idea es crear un juego de rol en el mundo de Mad Max y ahora estamos hablando de los autitos. Justo los autitos. Entonces. Algo que pasa con eh, los vehículos y, y los, los momentos de acción Es que... Depende de la posición que ocupen en el vehículo Esto, esto es medio común a, a muchos juegos De hecho ahora estoy pensando en DD. Creo que es en Avernus, que están las máquinas del, del infierno Bueno, que tenés la persona que maneja, la persona que usa la torreta, la persona que usa... Que se asoma para disparar y cosas por el estilo Y... Eh, acá pasa lo mismo digamos. ¿Qué acciones puede tomar el conductor más allá de manejar? ¿Qué, eh, ¿Qué acciones puede tomar la persona acompañante más allá de disparar? ¿Qué acciones puede tomar la persona que va atrás? y así Si vamos a hacer un sistema que sume esto Hay que darle posibilidades de actuar a esta gente ¿Qué quiere hacer? Que lo haga Que consiga una manera de... Eh, de ejecutar su plan Arriba del auto A 100 por hora Mientras otra persona le está disparando de otro auto Ese es nuestro desafío ahora Por ejemplo eh, Cuando se suben a los camiones En un momento Max En la parte de atrás Está caminando peleando contra un tipo O en el capó del mismo del mismo auto Entonces eh, tenemos que buscar la manera de permitir eso, porque lo que tiene esto es que el terreno es el auto el resto se mueve alrededor, el, el resto es lava, vendría a ser más o menos lava, tenemos que pensar que el resto del piso es lava porque va muy rápido la gente y alguien se cae y probablemente se muera, o en el momento que se recupere está solo en el medio del desierto. Ponemos con autitos queremos, queremos. Disparos. Explosiones. Armas cuerpo a cuerpo. Armas eh, modificadas. Choques. Saltos. ¿Hay eh, algo más que pueden hacer otros? Ojalá y eh... Voy a nuestra hoja de personaje Tenemos esto Hay una razón por la cual En su mayoría todos los juegos recorren a esta misma parte ¿no? Que es, si tienen una lista de habilidades En un momento del libro Dicen habilidades Te dicen Por ejemplo ahora, conducir ¿Qué significa esa, esa palabra para el juego? Digamos, vos decís voy a conducir Quiere decir que estás usando una, una habilidad No es que eh, estás solo usando el auto está, este, está sucediendo un uso de una mecánica Eso es lo que está pasando Estás activando eh, el, el dado Lo mismo decir si voy a pelear Bueno, va a tirar pelea eh, ¿Cómo funciona para el auto esto? ¿Qué es lo que lo hace al auto? Eh, siento que tiene que haber Una hoja de personaje para el auto Hay, hay algo interesante en Tulu, Tulu Tech Que hicimos unos videos hace poco y está bueno porque Si no conocen Tulu Tech, Es el mundo de Tulu La diferencia es que en el futuro Y los humanos empezaron a desarrollar tecnología En base a las cosas alienígenas Que encontraban y de repente se encontraron Que podían hacer armas Y esas armas se volvieron robots Y esos robots de repente eran necesarios Porque había una guerra contra Los cultistas y de repente Los bichos eran gigantes y ahora podíamos Pelear con los bichos Antes daban miedo y teníamos que salir corriendo Ahora tenemos un meca Cambia mucho el tema del miedo Cuando vos estás arriba de un robot que tira misiles entonces, Tulutech resuelve esto de los, eh, de los mechas de una manera muy interesante que es Haciéndole una hoja al mecha Pero lo que hace es, es que te modifica tu hoja básica vos Por ejemplo, si vos tenés fuerza 15 y te, pones, te subís al mecha, el mecha te da más 5 de fuerza No es que el mecha tiene un stat de fuerza, es la que tengas vos, más 5 eso es muy, muy interesante y eh, desde un punto de vista de diseño, muy fácil porque al explicarse así, agarras la hoja de personaje, anotas tu fuerza y se terminó. Ese, ese, ese nuevo proceso de información es muy rápido, es muy rápido para los jugadores. ¿Cuántas estrellas tenés? El robot te da más uno. Listo, tengo 16, ahora tengo 17. ¡Pum! Listo, se terminó ahí. Si hacemos una hoja para un auto podríamos llegar a hacer algo así que quite que tome rasgos de la hoja pero cambie de alguna manera algo interesante también que, que tiene Turutek es que... Eh... uy se me fue uy ah está los personajes tienen vida Tienen puntos de vida Y las máquinas tienen puntos de integridad eh, Porque son más duras Simplemente porque son robots gigantes Están hechos de metal y otras cosas eh, Y... Creo que es algo que habría que adaptar a los autos Sobre todo si están modificados Tienen... Eh, o tiene más armadura, o tienen vidrios Si sí, tienen, vidrio. tienen eh, metales en lo que vendría a ser el parabrisas eh, Y cosas de ese estilo Entonces, ¿qué es lo que, que vamos a hacer con el auto? ¿Cómo va a ser la hoja de personaje del auto? Tal vez no tiene que ser una hoja en sí Estoy pensando más bien en, en algo que se suma al grupo ¿Cómo sería? Siento que es un NPC el, el vehículo que tenga eh... Tendría que... vamos a anotar acá Crear hoja de personaje del auto Bien del vehículo Porque a veces van en otras cosas Entonces ¿Cómo vamos a crear la hoja de personajes? ¿Va a ser algo diferente? ¿Va a ser simplemente un, una bolsa de stats? Tipo, bueno, tiene qué sé yo 5 de integridad Y... Eh, un poco de protección para los personajes Si, sí, no, a mí me da un poco de cosa eso Que se, se, se siente medio feo Sobre todo porque hay unos autos que tienen eh, Tienen como posiciones ¿No? Tipo, lanzan arpones o están esos tipos que se mueven los palos así para sacar gente. El, el, el bardo tocando la guitarra. Era un camión dedicado para eso. Tenían habilidades especiales los autos. Entonces hacerlo solo un, un cosito que tenga eh, stats me parece muy aburrido. Hay que hacerle algo mal. Algo diferente. Eh, tienen que tener funciones dentro de un ejército los autos, porque así los cumplen. El. el todos se entiende por sobremanera que el tipo que toca la guitarra es un bardo. y está ahí para que las tropas vayan a, a, con todo lo que tengan. Y lo logró bastante. Eh, de hecho, está en la pelea final final. Los autos tienen... No, los vehículos, digamos. Los vehículos tienen que ser especiales Algo... Eso de la personalidad me gusta Como que tenga una definición eh, Tienen que tener Utilidad militar Algunos tienen eh, Posiciones de combate Sí, de hecho los, todo, todos los autos de Magmax tienen, tienen nombres. El de Max se llama Interceptor, si no me equivoco. Eh, estaba... El, está, todos los nombres están en los cómics. Segundito. Eh, ah, me gusta eso, que sumen cosas y resten otras. Tienen... ¿Cómo sería la traducción de Perks? ¿Sería eh, rasgos? No, rasgos no. Sí, rasgos. Beneficios. Beneficios y penalizaciones. Ah, ustedes no ven lo que estoy escribiendo. Ahí está. O ventajas y desventajas. No, ahí está. Eh, Tiene sentido. Por ahí, si vos vas en un en un camión de transporte, te vas a mover muy lento, pero vas a estar muy defendido eh, porque está bueno que el camión de transporte se la banque eh, ahí está, es, esas cosas sí eh, reglas de manejo siento que se puede hacer eso para una tabla sobre todo para ayudar al DM o a la persona que dirija, ¿no? porque Parte de, de, del, del texto que tenemos que hacer Tiene que estar dirigida para la persona Esta que se va a encargar de contar la historia, ¿no? Y Le tenemos que dar Ideas y opciones Y herramientas para que cuente lo que sea eh, A ver... acá está, acá están, tengo los nombres de los autos el auto de Nux se llamaba no, malísimo no quiero el nombre, <ríe> me dan el nombre ah, está, tenemos el Warrip, que era el camión eh, el de Max es el Interceptor Hay, hay un montón de cosas más El problema es que me están dando los nombres De los autos que usaron para <ríe> eh, Claro Yo no quiero los nombres de los autos Yo quiero los nombres Ahí está. El auto este, este es el que no me acordaba El auto de Immortal Show El del final, ese que son como dos autos arriba Y está como levantado Apuntándose abajo, se llama Giga Horse eh, el duff wagon o sea el, el vagón del duff warrior se llamaba duff bueno y así hay un montón más creo que es importante anotar eh, tienen que tener nombre como es no, no es necesario que tengan nombre por una cuestión por una cuestión específica pero es como cuando un cuando un paladín le pone nombre a su espada o cuando... O, o similar, ¿no? O, ¿no? No hay razón para que tu caballo no tenga un nombre. El caballo de Witcher, que se llama Roach. O Cucaracha, o, o no me acuerdo cómo es en español. De español eh, tiene que tener... Me gusta lo de la categoría. Categorías. Porque... Primero, buscamos con el nombre. Tiene que tener nombre. Tiene que... Además, el nombre capaz se lo puede poner en el grupo, puede ser un momento de decir, no, este, este es el arponero. Eh, cada vez que usan el arpón les va bien, no saben por qué, tipo, cosas del destino, de, de, de que los dados salen bien. Sardinilla se llaman en español, gracias. Eh, y ahora lo de las categorías o clases está bueno porque no todos los autos van a tener las capacidades de tener todas las cosas. No importa que quieras poner, qué sé yo, un lanzallamas gigante es si estás manejando una moto. No lo vas a poder hacer. Lo van a intentar probablemente los ingenieros de este mundo, pero va a haber muchas complicaciones. Probablemente la moto la uses una sola vez y eh, se termine tu personaje ahí. Pero es interesante esto. Podemos tener varias categorías de autos. Los. Por suerte, hay mucha documentación sobre los autos que usaron para Mad Max y en los cómics están, eh, y todas las otras cosas que, que son necesarias El... Están todos, sí, sí están todos, perfecto, listo No, no, no voy a hablar mucho más de ellos Perfecto, vamos a cerrarlos Bien Categorías, clases Además te da una suerte de prestigio Tener un auto X Y lograr eh, Una hazaña Que esto para mí también está bueno ¿Qué? Andar en auto A los tiros contra otros Y eh, Tener una suerte de Guerra vehicular Está bueno, pero también Siento que el vehículo va a formar una parte integral del grupo y estaría bueno que pueda conseguir algún tipo de hazaña, que logre que el. Que, que el, el gracias al auto puedan hacer algo más que transportarse y pelear nomás o poder tener un lugar de refugio. Quiero que. Eh, que les dé la posibilidad de algo, de, de, de una cuestión épica, de una cuestión narrativa de. Eh, con este auto saltamos el gran cañón mientras nos perseguían todos y nadie sabe cómo lo logramos porque no teníamos nafta, teníamos, nos faltaba una rueda y este auto anda a 60 máximo, una cosa así. Eh, Subir el nivel puede ser, vamos a anotarlo el auto. No, no te bien las palabras, que está bueno tenerlas las no bien. Eh, ahí tengo unas ganas de, de ya estar andando en estos autos. A ver, necesitamos una persona que maneje. Va a haber una persona que arregle el auto. Esto, esto es clave, porque el auto se tiene que arreglar mientras está andando. Eh, porque parar Para arreglar el auto Puede significar la muerte no, Es solo por eso, no es porque Queda cool, es porque si vos te quedas quieto Te atropella a alguien digamos, O te dan vuelta a los otros Y disparándote mientras vos arreglas el auto No hay tiempo de arreglar el auto eh, ¿Qué puede ser? yo creo que tiene que ser eh, eh, esto que decíamos de nombre categorías también de debería tener eh, quiero decir como algún tipo de arte eh, todos los otros vehículos tienen arte eh, no muy entre comillas Entre todas las comillas que se pueden Creo que el que no tiene es el auto de Max Pero todos los demás Sobre todo los de la Ciudadela Tienen eh, O un logo de Immortal Show O calaveras Pegadas al Warwick eh, Están pintados de algún color especial Los volantes, el volante El volante es re importante Volante es re importante No solo porque sin el volante es difícil manejar Sino porque está la religión esta de los warboys Que le, le rinden culto al b 8 eh, Y, y el, el, el, el volante está ahí Es muy presente Y la forma que tenés de volante como que la elegís está todo eso, eso eso lo quiero investigar más a fondo ahí, Hay una persona que encontré por ahí Que desarrolla el culto Desde la información que tenemos Que va a ser Extremadamente útil para esto Bien, todas estas cosas Funcionan, pero después hay muchas Hay como veo costillas de fácil acceso para reparación Y cosas por el estilo Todos esos van a ser detalles del auto que van a estar dentro de su categoría O eh, O la forma en la que está construido O el nivel que tenga el auto Recuerdo que en el juego vos tenés la posibilidad De ir mejorando diferentes partes del auto eh, el arpón, eh, las defensas, los cambios, etc. Y de, eso, de hecho lo podías hacer esto con todos los otros autos que vos ibas consiguiendo porque te podías robar autos del estilo GTA Que no está mal para nada Pero no sé si me llama tanto la atención De todas maneras hay que armar un árbol tecnológico de los autos en algún momento tengo la sospecha de que estos van a ser los stream más interesantes Los primeros Después los de que vamos a estar escribiendo números Tal vez no eh, Sean un poco los más aburridos Y los que nos vamos a poner a escribir lore, ¡uf! Agárrense de la mano eh, También puedo estar equivocadísimo ¿Qué más? ¿Qué más? Disparo, explosión, armas, corba, cuerpo a cuerpo no, Armas modificadas, choques, saltos Crear hoja de personaje, del vehículo, los vehículos tienen que ser especiales, tienen que tener unidad militar, posiciones de combate, beneficios, misiones, ventajas de ventaja, reglas de manejo, nombre, categoría, subir a nivel un volante. Bien. A ver. ¿Qué pasa cuando, eh, cuando alguien viene a subirse al auto de afuera, ¿no? Viene. El, el abordaje sería si se quiere. Um, arriba del techo del auto, algo por el estilo. También el auto, de alguna manera, como dijimos, es terreno. El resto es la. El adorno del capó da de ventajas. Imagino que, digamos, te puede dar ventajas tal vez sociales si tenés, qué sé yo, el, el logo de Immortal Show y entrar a la Ciudadela probablemente sea, te sea más fácil charlar con las personas ahí porque, bueno, sos, sos del mismo equipo. Eh... Ahora vamos un poco más a la parte dura, en lo que queda de tiempo. ¿Qué es? ¿Cuál es la parte más importante para que el auto funcione? Tenemos... Y, y esto acá estoy imaginando, porque no tengo ni idea. Imagino que es el motor. Y la nafta. Eh, para que funcione la parte mecánica. Seguro... Que se miden otras cosas como aceite y eh, no me acuerdo que otros nombres de cosas escuché mencionar, pero yo ya vamos a reducirlo para no complicarnos tanto. Nafta y motor. Estoy buscando características para el auto: eh, el pinito del espejo, Nafta y motor, eh, chasis que vendría a ser toda la parte metálica de afuera y, y, y el, el armazón. Eh, velocidad Velocidad Agua Oh, me gusta Aceleración Si no saben son dos cosas diferentes Eh... Mm. Ah está, eso del agua me gusta exactamente por eso, porque Puedes tomar agua vos, o que tome agua el auto. Si vos tomas agua el auto no se mueve. Y si del eh, auto toma agua, tal vez pueda seguir un poco más. Me gusta, ¿ves? estos son los momentos en los que decís este juego va a ser complicado. Bien, ¿qué otra cosa consideramos que va a tener el auto? Eh, al estilo de característica no hace falta que sean características, eso se puede modificar. Estaba. Eh, hicimos el video de. Eh, no me acuerdo qué juego. Ah, no, perdón. No me acuerdo qué juego estaba leyendo, pero. En vez de tener características por estructura o por personaje, tenía 4 o 5 eh, modos de accionar. Que eh, tipo con violencia, con cautela, con cosas por el estilo y eh, con eso resumía todo el sistema digamos. depende de cómo vos querías eh, llevar a cabo tu acción es lo que vos recibías por ejemplo, el juego de Avatar Legends cuando vos entras en combate, lo primero que definís es cómo tu personaje se va a acercar al combate va a ir a romper todo, va a estar defendiéndose eh, o va a estar esquivando golpes Y buscando una manera de irse Después de eso Una vez que se declara todo eso Entran todas las acciones No está mal eso, no está mal eh, Los juegos que tienen características Tienden a eh, ser muy similares En este aspecto, tener una característica Después una habilidad, algo se suma con otra cosa Y se tira eh, de, ahí de Por ejemplo, que si yo tenés atletismo Tirás fuerza Si sos competente tirás eso Y después tenés otros posibles bonificadores Se acuerdan Tal vez les pasó Jugar en algún videojuego Que tiene armadura armadura Que tiene un auto Que cuando les pegan En una parte Se empieza a poner De color naranja Amarillo, rojo eh, Que se va rompiendo Eso también deberíamos reflejarlo De alguna manera Estoy, estoy... Eh... Sospecho que estamos llegando a un lugar copado me, mientras me gusta que ya estemos hablando de los autos eh, no quiero no volvamos a la hoja de personaje un segundo ahí está casi me olvido de nuestro sistema de dados sumamente maravilloso nuestro sistema de dados nos dice que esto tiene que tener una reserva de dados no sé si se acuerdan ahí está con muchos fanáticos de Max afuera nuestro sistema de dados jugaba con una reserva de dados era cuántos dados vos tenías para hacer cosas y con eso lo mezclabas con alguna habilidad o alguna característica y salía lo que querías hacer pero se te iba gastando esto puede estar interesante Para varias cosas eh, Si hacemos que el auto Modifique tu hoja de personaje Es decir, la persona que va manejando Tiene algo Podemos decir que el auto tiene Te suma dados a tiradas te, te, A tu reserva de dados Le va a sumar un dado de algo Para lo que sea En base a la NASA que tenga, el motor que tenga cosas por el estilo Eso lo voy a anotar, pues se me ocurre ahora, puede, puede no funcionar así para eh, tu reserva este bueno, dependiendo cuántos stats tenga mira, tenga y qué tan eh, arreglado este ese stat es decir si vamos a tirar qué sé yo eh, vamos a chocar a otro con el auto y vamos a exponer al chasis ¿no? porque es lo que va a recibir el golpe eh, tenemos el chasis intacto o sea que nos da qué sé yo tres dados si queremos gastarlos agarramos los tres dados tiramos Después el, dado, el auto se quedó sin reserva para, para usar otras cosas Recordemos que este juego tenía eso de que te iba quitando la posibilidad de hacer cosas a medida que avanzabas Pero si hacen salen las cosas bien o, o muy mal, capaz recuperas dado de cosas por el estilo Esto lo podemos seguir implementando en el auto y me gusta eh. siento, Me siento un poco orgulloso de este sistema, estoy contento eh, Volvamos a otra, sigamos acá abajo ¿Qué otra parte del auto va a ser importante? Eh, puesto de... Eh, combate Uno... X Porque... El... Digo X porque por ejemplo el Warwick tiene eh, Toda la parte del camión Es un lugar donde puede ir gente disparando Esos son puestos de combate la persona que maneja tiene cosas para usar mientras está peleando. Eh, ¿Y qué más? Hay otros autos que tienen múltiples capacidades de, de posiciones de, de de combate. Por ejemplo, el de Mortal Show tiene un arpón y un lanzallamas. Además de ser un auto brutal, ¿no? Que tal vez te da mucha reserva de dados por muchas razones. Eh, eso, eso creo que lo habían dicho, no sé si lo habían dicho, bueno, pero tienen que tener una habilidad especial algo que, es, eh, ahí está, eso era, una habilidad especial que, que los distinga de los demás autos por ejemplo el auto de Nox es muy rápido, es muy chiquitito, muy chiquitito y muy rápido el después hay una escena donde hay donde tienen que atravesar unas piedras que están caídas. Y hay un solo auto que puede atravesar eso. Que es uno que usa Inmortal Show. El resto tiene que esperar a que las piedras se liberen. Y atravesarlas. De hecho, después van a un pantano. Y hay un solo auto que puede andar por ese pantano. Todos los demás se quedaron ahí atrapados. Eh, eso hace que el auto sea todavía más especial. Tal vez consiguen, qué sé yo, que el auto... Eh, que sea... Eh, muy estable doblando rápido Que puede ser algo Medio ridículo, pero tal vez el grupo lo puede usar Para una táctica de combate Que yo viene andando <ríe> y, tipo Frena y, y derrapa Tal vez esa sea la habilidad de rapar Y puedes hacer cosas derrapando que eh, Dejen a los otros mal parados O te sea más fácil Escaparte de una situación Donde eh, las calles sean muy cerradas Y, y haya que girar mucho eh, Entonces eso Puede ser interesante y bueno, creo que ahí hay, hay una buena cantidad del auto, eh. Pues más habilidad especial. Habilidad especial porque eh, la va a necesitar. Eh... Bueno, con esto, no, vamos a dejarlo acá, pero. En la, próxima, en la próxima vamos a armar el auto vamos a armar la hoja persona del auto así, eh, vacía, con toda la información que tenemos acá eh, pero esto era lo que yo quería llegar hoy la charla que quería tener hoy era esta de eh, buscarle algo divertido, algo importante, algo especial al juego, algo diferente si, si hay alguien ahí que esté creando un juego de rol. Y se está preocupando por las mecánicas y dice, no voy a crear un juego de horror que te permita hacer esto que te permita hacer lo otro, no está mal para nada eso, es súper importante, pero búsquenle también, háganse esta pregunta digamos. ¿qué es lo que hace especial a mi juego? ¿qué lo a diferenciar de los demás? ¿cuál es su identidad? ¿qué es lo que yo puedo contarle al público? ¿Qué le voy a, qué le voy a, ¿cuál es la, la promesa que le hago a la gente cuando se va a sentar a jugar este juego? es sumamente necesario tener esto presente eh, obviamente que no, no, no es uno de los primeros pasos para nada Pero está bueno eh, saber, digamos, qué es lo que queremos Qué es lo que va a ser el juego divertido Porque lo que sucede es que acá adentro, cuando vos estás creando un juego Decís, no, es re especial, es recopado Y nunca lo plasmas en papel Y a veces cuando lo plasmas en papel Te encontrás que tal vez no es tan especial O tal vez es especial por otra razón Tal vez encontraste algo diferente Así que busquen esto y háganse la pregunta voy a aprovechar a decir eh, unos anuncios para el cierre que tenemos acá que son muy cortitos no se vayan, quédense vamos a hacer una raid y eh, les da muchos puntos que hacen en la raid me enteré hace poquito, así que eh, quiero agradecer a todas las personas que participaron ahí mucho chat, muy bien eh, muchas ideas copadas, se sumaron un montón de cosas al, al juego ya, ya quiero ver que esto tenga forma de dirigir algo porque no me voy a aguantar más pero bueno en un ratito va a estar disponible el último de responde que estuvo re bueno Y su resumen va a estar el sábado El viernes vamos a estar estrenando como cierre de nuestro Happy Hour de Shots La última aventura que jugamos con la gente increíble de Red Roll Una escapada de la galaxia a la galaxia más lejana de todas por la mano de Chris Estuvo dirigiendo Star Wars Estuvo re divertido, un one shot super cortito y genial El domingo se viene una review de Leyenda, el juego de rol argentino que salió hace poco y nos pone muy contentos porque es un juego creado muy cerca de acá eh, tuvimos la suerte de poder hablar con los, los diseñadores principales y eh, nos contaron muchas cosas en su podcast cómo fue el proceso de creación del juego y es, hay, hay un montón de enseñanzas que saqué de ahí un montón de, de, de momentos de la, de la parte de diseño que estoy aplicando acá y fue un, fue un gusto hablar con los chicos, son geniales y bueno, mañana nos vemos con Anunem a las 7 y media. Y si no lo vieron, ya tenemos una intro para la aventura que hizo Bachi, que está buenísima. Eh, la estrenamos la sesión pasada, pero mañana también la vamos a mostrar. Así que bueno, no se vaya a ningún lado. Los voy a dejar con el outro. Y vamos a hacerle reír a alguien. Chao.